radioactivos presentan su nueva línea para combatir las importaciones japonesas Carmelo Electronics. Aquí está tu Temporochi loco. <risa> el Tamagotchi ya fracasó porque el Temporochi ya apareció porque el teporochi... Es nacional. el porochi loco quiere chupar. el porochi loco quiere jugar. el porochi loco puede vomitar. Porque te porochi se pone hasta atrás. el porochi loco quiere orinar. Los que son sucios le cambiarás. el porochi chiste sabe contar. De esa forma nunca te aburrirás. El porochi loco es como tu papá. Irresponsable. Es como cada te siempre actúa. Llevarlo a fiestas resulta siempre siempre una aventura. Te si te pasas aunque sea por una cuba Te cabulea, diciendo frases super De porochi loco quiere chupar de porochi loco quiere jugar de porochi loco puede vomitar porque te porochi se pone hasta atrás de porochiloco quiere orinar los que son le cambiarás de poro te sabe contar de esa forma. Nunca te aburrirás de poro chiloco. Es como tu papá, no chilaquiles de picositos. Cuando tenga una cruda, a las mujeres de poro siempre las mayo de la cirrosis. Tú tienes que cuidar que él no se nos muera de cabule. activos, ofensivos y humanos.